Bueno, yo cuando decidí venir al medio rural, soy de Iruña, eh, lo que más me llamó la atención eh, aquí fue pues, que, que estás todo el rato eh, continuamente moviéndote en coche y no había una forma de dejar el coche y moverte de otra manera. Cudeago es una plataforma de movilidad positiva para el medio rural donde te da la opción de ver toda la oferta existente en tu zona, desde autobuses taxi local, tren, puedes alquilar eh, bicicletas, podrías alquilar coches. El beneficio de, de crear eh, un proyecto en lo rural, para, en, en mi caso, ha sido bueno, eh, que pues, hago una apuesta en, en, en vivir en, en, en lo rural, en, en no tener que desplazarme, eh, en entender el medio, en entender eh, a las personas y el, y el crear algo para, pues, para, para la comunidad. Pero sí que es cierto que, la, que las instituciones o, la, o las entidades locales han hecho una, una apuesta fuerte en ella. Y entonces, en la sociedad se va a dar un cambio, con todo el tema de la digitalización y el cambio climático. Yo creo que es una plataforma súper válida para... para que las personas se puedan mover de otra manera. Las personas que viven en lo rural son las que van a detectar eh, los servicios y necesidades que tienen las personas que viven en lo rural o que habitan en los pueblos. Entonces yo animo a esa gente que vive y sabe que, que realmente que, que necesitamos, que se anime a, que, a llevar su proyecto adelante. O sea, como satisfacción personal ha sido que bueno, yo vivo en lo rural y estoy creando un, un servicio para las personas que viven en lo rural. Plan Reactivar Navarra. Nafarro A. Suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarro A. Co. A.